UADC informa. Calidad Académica. El director de la Escuela de Bachilleres, doctor Mariano Narváez González, turno vespertino, Juan Manuel Morales Antoyo, presentó su tercer informe de actividades. Destacó lo realizado en la capacitación y profesionalización docente, la implementación del bachillerato bilingüe, el incremento de la matrícula de 812 a 873 estudiantes, así como lo realizado en el Departamento de Orientación, Escuela para Padres, Deporte, Cultura e Infraestructura. La Facultad de Contaduría y Administración de Monclova convoca a cursar la maestría en Administración con duración de dos años. El objetivo es formar profesionales capaces de desarrollar, analizar, optimizar los procesos y adaptar las teorías administrativas en empresas y organizaciones del sector público y privado, además de desarrollar conocimientos, competencias y habilidades como docentes e investigadores. Para más información comunicarse a los teléfonos 866-177-1054 y 866-177-1054. 86-205-1724. El director de la Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras, el doctor Guillermo José Tuirán Gutiérrez, rindió su tercer informe de actividades. Detalló los logros realizados en las carreras de enfermería y de medicina, en los rubros académico, de vinculación, deportivo, cultural, de sustentabilidad, de trabajo comunitario y administrativo. Internacionalización la Facultad de Jurisprudencia, en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Coahuila, ofrecieron la conferencia Derechos Humanos entre la Constitución y Tratados Internacionales, a cargo del doctor en Derecho Alejandro Sainz Arnaiz, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. El doctor es catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Durante su intervención señaló que el artículo primero de la Constitución Política de nuestro país es la base fundamental de la legislación para la protección de derechos humanos. Sustentabilidad. Como parte del Congreso de Sustentabilidad Energética, Retos y Oportunidades, se presentó la conferencia Cambio Climático, Ciencia y Política, a cargo del Premio Nobel de Química el doctor Mario Molina Pasquel. Expresó que el desarrollo sustentable es garantizar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, además de que hace más prósperas a las personas en lo económico e integra una mejor sociedad, lo que permite conservar los recursos naturales. Cultura La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Red de Confianza de la Facultad de Jurisprudencia invitan al ciclo de cine, universidad, género y feminismo Las funciones serán los viernes de marzo a las 19 horas en el Teatro de Cámara Otilio González ubicado en la planta baja de rectoría La entrada es libre y se proyectarán películas y documentales internacionales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer